Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosa, fundador del templo luciferino Semillas de Luz y el brujo santero hechicero y espiritista más reconocido en América Latina. En esta oportunidad quiero presentarles a todos ustedes la primera tienda esotérica y centro espiritual que se abrió en el departamento del Quindío. Empezamos por el departamento del Quindío, pero nos extenderemos a lo largo y ancho del territorio colombiano y la visión es muy amplia, como siempre, la visión mía tiene que ser muy amplia porque como digno representante de mi señor Lucifer, tiene que ser una visión muy amplia, con mucha visión. Esperamos extendernos a lo largo y ancho del continente americano a largo plazo. En las tiendas esotéricas y centros espirituales encontrarán productos exclusivos de marca propia. Por ejemplo, el baño de la fortuna. Aquellas personas que quieren un despojo, que quieren limpiarse, quieren limpiar el aura, quieren liberarse de todo lo malo, es bueno que se den una, ayuda, una ayudadita con esos baños de despojo y limpiezas. Productos exclusivos como productos importados de primera calidad. Aquellas personas que están interesadas en adquirir alguno de nuestros productos, se le envían a cualquier parte del mundo. Este velón, por ejemplo, el velón de los amantes, es algo muy común en Colombia, pero en algunos sectores, o en algunos países, <coughs> perdón, son difíciles de conseguir. Hasta allá se le envían. Ahora, monicongos, monicongos para la suerte, para la protección, monicongos conjurados, ritualizados, si quieren hacer una amarre de amor yo les envío los elementos y les digo cómo se hace, cómo utilizarlos tenemos también literatura si están interesados en aprender de la magia negra, tenemos este tesoro el libro de la magia negra, el compendio completo, no está resumido, está completo, si quieren aprender de la magia negra, si quieren aprender de hechizos de amor tenemos una amplia gama en literatura aquellas personas que quieren aprender de este bello arte, los que quieran jugar en los juegos de azar, los que estén tengan esa costumbre en los juegos de azar, lotería, chance, rifas, juegos, bueno, en fin. Es bueno, es bueno siempre que se limpien, que se hagan una limpieza, que se hagan un despojo y utilizar el ganajuegos. Estamos haciendo envíos a todas las partes del mundo. El ganajuegos marca propia Víctor Damián Rosso. Ahora les quiero tocar un aspecto muy importante. Las personas suelen hacer limpiezas en los negocios con cualquier tipo de producto que compren y no es así. ¿Por qué? Los establecimientos comerciales manejan diferentes tipos de energía. No es, no es lo mismo las energías que se manejan en un restaurante a las que se manejan en un grill, en una taberna, en una discoteca, por ejemplo. Entonces, si tiene un restaurante, tiene que ser un producto especial para restaurantes. Si usted maneja una discoteca, tiene que ser un producto especial para una discoteca. Si maneja, por ejemplo, un almacén de ropa, tiene que ser especial para almacén de ropa. Ok, entonces que eso quede claro Esos productos también los distribuimos nosotros Quisimos hacer esto, ¿por qué? A raíz de la oposición que ha tenido el templo luciferino La organización universal luciferina En algunos sectores de la sociedad colombiana Hemos decidido abrir tiendas esotéricas y centros espirituales En las principales capitales de Colombia Allí también van a encontrar una asesoría luciferina ¿sí? una, una, una asesoría espiritual una asesoría para hacer un amarre de amor, por ejemplo, un hechizo, un conjuro, un ritual. Tengo un gran equipo de profesionales capacitados por ese servidor donde le pueden dar solución a ese problema que ustedes tienen. Y recuerden, si están interesados en alguno de nuestros productos pueden escribirnos al WhatsApp 315-630-4823 el código país 57, estamos en Colombia. No importa el país donde esté, hasta allá le enviamos el producto que usted necesite. Tenemos un producto para cada necesidad whatsapp 315 630 4823 o a mi correo electrónico atrévete y dejaste sorprender arroba hotmail .com. los que quieran una cita personal conmigo me pueden escribir a ese mismo número o los que quieran una consulta por videollamada también es posible estamos realizando también lectura del horóscopo semanal todos los lunes recuerden todos los lunes revisen mis redes sociales y ahí van a encontrar la lectura semanal del horóscopo para los diferentes signos zodiacales, sean luciferinos o no lo sean. Ok, les repito, todos los lunes van a encontrar en mis redes sociales la lectura semanal del horóscopo. Y si quieren una cita personal o una cita a distancia, se puede realizar por videollamada al 315 48 23 pero con cita previa. Oído, con cita, cita previa. Y bueno, algunos de nuestros productos también se los enviamos a cualquier parte del mundo, a los teléfonos ya mencionados. Mi nombre es Víctor Damián Rosso, atrévete y déjate de sorprender.